Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, hoy les voy a enseñar a hacer esta casita, miren qué belleza, la hice con una botella y no podían faltar los soldaditos que van a custodiar esta casita Están hechos con goma eva, así que vamos a reciclar y aprender a hacer estos hermosos soldaditos con foamy Vamos ahora a ver la lista de materiales y el paso a paso Yo voy a utilizar esta botellita y la voy a forrar con tela navideña. Ustedes pueden utilizar la botella que tengan a la mano, esta parte no la van a forrar. Ya la tengo forradita, esta parte la voy a pintar con blanco pero no hay necesidad, solo que yo lo quise hacer. Pueden pintar directamente con pintura acrílica café, si desean. Solo que a mí me gusta que resalte más con el color. Ahora vamos a pintar con café, nos quedaría así, ya está seco. Y vamos a hacer como una especie de adobes, a simular adobes. Porque esta va a ser la chimenea de la casita. Miren, lo van a hacer así. Voy a utilizar este cupor, es como un taponcito que corté le voy a aplicar silicona líquida para pegar acá en esta parte voy a utilizar peluche aunque este peluche no me gustó mucho voy a aplicar silicona caliente para pegar así pueden utilizar otro peluche mejor y vamos a pegar así nos quedaría así la botellita, pues va quedando así vamos a utilizar cordón y un solo palillo solo que coloque varios palillos voy a utilizar Tela negra, esta me pareció muy linda. Esta es una tela brillante. Acá me di para hacer la puerta de la casita y voy a medir de nuevo para hacer la ventanita. Ustedes van midiendo según la botella que tengan. Como les dije, voy a doblar para cortar la ventanita que la voy a hacer redonda y voy a doblar también esta parte para hacer la casita que voy a redondear solamente esta parte superior. Voy a aplicar silicona caliente para pegar estas partes pero les recomiendo mejor la silicona líquida porque no me gustó mucho esta para esta parte y pegamos la ventanita voy a aplicar silicona caliente de nuevo para pegar el palillo acá y voy a aplicar silicona caliente para decorar la puerta en sus lados o en todo el borde de nuevo voy a aplicar silicona caliente para pegar así y de nuevo en los dos laditos. voy a cortar acá esto que hice lo vamos a hacer con la ventanita y vamos a colocar un cordón así y otro así nos quedaría así Ahora voy a utilizar cartón y peluche. Este cartón ahí tiene la medida, pero esta es para esta botellita. Lo voy a forrar así. Ustedes lo van haciendo según la botella que vayan a utilizar. Voy a hacer este huequito en la mitad. Y ahora voy a pegar el cartón al peluche. Lo voy a forrar. Este sería el techo de la casita. Pueden hacer una casa más grande. Me imagino una casa más grande como quedará hermosa vamos a forrar también por este lado recuerden que estos pasos lo van a hacer vuelvo y le recuerdo con la botellita que vayan a utilizar ustedes van aumentando el tamaño según la botella bueno acá ya lo forré voy a redondear estas partes como les digo este peluche no me gustó pero nada pero lo tenía y quise aprovechar para utilizarlo acá vamos a aplicar silicona caliente para pegar esta parte presionamos bien para que pegue bien vamos a darle la formita nos quedaría así y vamos a acabar de asegurar el techito así en los lados aplicándole silicona caliente Miren cómo quedó hermosa, me pareció que quedó muy linda esa botellita Vamos a ver ahora los soldaditos, los que van a custodiar la casita Estas partes que estoy enrollando, yo ya les dejé las medidas en la lista de materiales Este sería el cuerpo del soldado Pegamos bien, nos quedaría así. Vamos a hacer ahora las piernas del soldadito. Recuerden que las medidas están en la lista de materiales y vamos a enrollar igual. Porque la verdad estos estos soldaditos quedan muy hermosos y más hechos con fuming. Así nos quedarían ambas partes ya pegadas. Vamos a hacer ahora los zapaticos. Hacemos lo mismo, vamos a enrollar todas estas partes que están viendo, las vamos a enrollar. Vamos a enrollar igual esta tirita que sería parte del zapatico. Pegamos y ahora vamos a pegar cada, cada bota porque estas serían unas botas pegamos esta otra y vamos a pegar esta parte acá para darle forma a la botica miren que todo está hecho con rollitos de foamy me pareció pues muy novedoso y muy original pues no sé no los he visto si los ven me me cuentan en los comentarios vamos a hacer la faldita ahí les dejé la medida es parte del vestidito yo me de así que quede así como encima vamos a sacar y vamos a redondear esta parte igual esta otra y pegamos Miren cómo le va quedando, se le va dando forma al soldadito. Voy a utilizar este millaré, pueden utilizar también cordón dorado, perla continua, hay mucha cosa para decorar. Y voy a decorar la faldita. Cortamos esto que nos sobra, o corto, y voy a pegar acá esta parte. Voy a utilizar ahora lentefuelas. Pueden utilizar también, como les digo, perla continua o botoncitos o otras perlas más grandecitas, que hay muchas y muy bonitas, para decorar esta parte. Este sería el vestidito. Vamos, vea cómo va quedando de lindo. Vamos ahora a hacer los bracitos, o sea, las mangas del vestido. Vuelvo y le recuerdo, las medidas de cada parte están en la lista de materiales. Enrollamos la otra. Nos quedarían así. Y vamos a coger ahora las tiritas de las manitos. Vamos a enrollarlas ambas. echamos esta otra y ahora vamos a pegarlas al bracito bueno, acá ya pegué la otra voy a utilizar goma eva dorada o foamy, que es lo mismo y vamos a pegar así en esta parte, donde está el empate para decorar también lo hacemos con esta otra y vamos a hacer lo mismo con esta parte de las boticas, encima de las boticas. va a tomar una tirita, va a hacer una correita, va a cortar una parte en foamy para darle forma a esta correita. Quedaría, o me quedaría así voy a colocar dentro de la tirita que sería para pegar acá en esta parte ya la pegué voy a pegarle acá un pedacito de, de foamy para simular la hebillita y nos va quedando así miren qué lindo vamos a pegar el brazo así y voy a utilizar una tira en foamy y le voy a pegar cordón dorado pero esto es opcional no tienen pueden evitarse este trabajo también venden cinta ilusión así decoradita le pueden colocar cinta nos quedaría así solo que me pareció que queda muy lindo así voy a aplicar silicona caliente para pegar acá esta parte igual en este lado pegamos aplicamos silicona caliente y pegamos así cruzadita y ya Pegamos el otro bracito. Esta idea le encantó a mi esposo. Pues él dice que qué bella esa idea. Y además, está muy original. Vamos a hacer la carita. Vuelvo y le recuerdo: las medidas están en la lista de materiales. Y acá ya nos lleve el cuellito. Hay que agilizar esto porque está quedando muy largo este video. Vamos a pegar así. Pero yo digo que es bueno ver un video largo pero que a uno le guste y me parece que este videito está muy lindo y vuelvo y les digo muy original esta sería la la parte de los hombros vamos a enrollarlos así voy a pegarle millaré recuerden puede pegar cualquier adorno hay muchísimos adornos navideños y hermosos que pueden utilizar lo voy haber pegado como de otro colorcito para que resaltara pero bueno, ya ustedes van mirando yo les doy la idea, pegamos así ya había pegado este otro bueno, vamos así ya les, ya le estamos viendo forma a este soldado vamos a hacer el gorro cortamos así y le damos forma al gorrito así, como un conito voy a acabar de pegar acá esta parte voy a pulir esta parte parte y voy a utilizar perlitas y una perla dorada pegamos todo a todo el gorrito le pegamos las perlitas vamos a pegarlo miren qué lindo ya tiene formita en esta parte voy a pegar peluche ovejero así me dijo mi amiga la de estilo y pincel recuerden pasar por ese canal que también hace unos unas decoraciones hermosas unos videos hermosos Acá corté un bigotico, voy a despejar acá para poder que se vea el bigotico. Vamos a pintar los ojitos, dejamos secar cada que pintemos. Verde y negro. Esta bolita del centro, y voy a hacer la lucecita. La boquita ya la había pintado con rojito. Acá con café voy a hacer a delinear. Igual voy a hacer acá una naricita. y en esta parte para los que deseen pueden pegar así a mí me gustó así y ahora voy a pegarle peluche al gorrito me parece que se ve más lindo o le ponen un adornito ustedes verán qué cinta le colocan y nos quedaría así este soldadito miren qué belleza a mí me pareció hermoso y acá también les muestro otro que hice pero con rojo le coloqué la barbita también atrás a este no le coloqué atrás, pero pueden pegarle atrás también. Y miren qué belleza de soldaditos. Me parecen hermosos. Bueno, vamos a, a utilizar una bola de copo, esta de 17 centímetros de diámetro, para esta casita. Recuerden, voy a pegar la casita. Y acá voy a pegarle fomi escarchado verde. Esta parte la pueden decorar como quieran, con, como deseen, que hay muchísimos, muchísimos adornos. Voy a aplicar silicona líquida en esta parte, que sería para colocar confeti. O también pueden ponerle o pegarle una hoja de foamy igual escarchado verde y nos quedaría así vamos a utilizar estos adornitos para pegar todos estos pues la decoración a pegar este moñito y ya vamos pegando todas estas cositas esas hojitas que están viendo ahí recuerden que yo las hice en el vídeo de de la angelita que hice con la botellita amigos quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal muchísimas gracias espero que les guste este vídeo igual para todos para todos los que están suscritos a mi canal muchísimas gracias voy a utilizar estos tamborcitos que compré en la tienda del dólar por cierto que muy económicos en la, tienda, en la tienda del dólar venden decoraciones muy lindas y muy económicas y terminamos de pegar estas hojitas y nos quedaría así esta decoración me parece una decoración muy original Amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, espero que me regales tu like, que compartas el video con tus amigos y que no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.